Un proyecto que se trataba sobre juegos y juguetes, y queríamos incorporar eh, el atelier digital. Y empezamos a preguntar a la facilitadora a Corina, que fue este, una gran ayuda además para nosotras, y eh, empezó a traer ideas. Empezamos a proponer la idea de armar un videojuego. Planteamos lo que sería todo el espacio del jardín, el juego, que era lo que queríamos incorporar, y el atelier. Era el hacer construir juegos. Después separamos lo que es eh, juegos de recorrido. Se nos ocurrió hacer juegos de recorrido en el jardín. Para eso tuvieron los nenes que vivenciar eh, el recorrido, el, los espacios, ubicarlos. Haciendo el recorrido en el piso con esos colores. Entonces empezamos a caminar empezamos a ver, bueno, este es el sector de la sala roja, este es el sector es la secretaría. Ahí ayudó mucho a los profes especiales el profe de Educación Física y de Música. Ellos después lograron inventar su propio recorrido en las hojas. Acá la la de la Sala Azul, ¿qué hay? Dirección. El... La dirección. El... La dirección. ¿Sí? Bueno, ¿están preparados está para recorrer todo el jardín? Sí. Después lo proyectamos. Eh, ellos tuvieron que plasmarlo eh, sobre el pizarrón, en, en un afiche. Y ellos jugaban y los demás nenes les hacían cargo Entonces ellos re recorrían con su cuerpo el mapa que habían armado en el piso. También incorporamos a Kibo, el robot. Y también tenía este, ciertos desafíos, ¿no? Porque primero fue armarlo y fue, fue como difícil hasta que logramos encastrar las piezas. Ellos tenían que pensar cómo lo movían. Y fue un trabajo, pensaron, hablaban entre ellos, intentaban, no salían, volvían a intentar hasta que por fin salió. Esto estuvo muy bueno porque es el inicio, digamos, a la programación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? fue muy rico, eh, empezaron con reuniones con nosotras, primero para nosotras contarles lo que pensábamos del juego, cuál era la idea, ellos nos contaban eh, cómo se podría llegar a hacer. Hubo talleres con los nenes, eh, se los hizo acercar al pensamiento computacional eh, o iniciarse en la programación, porque se, se trabajó con un programa que nosotras no conocíamos, el Scratch, Mostraba cómo se empezaba a programar. Y los nenes estaban re entusiasmados, preguntaban, miraban, querían pasar. Eh, querían de, de decir lo que tenía que hacer el, el muñequito, que en este caso era un gatito. ¡Otra! Pero está, dice que vaya para abajo la flecha, ¿viste? Ah, entonces, ¿cómo vamos a hacer no, eso? No sé, eso es lo que de cuatro. Aquí la flecha de abajo por la, la, la flecha, flecha de arriba. Cambié la flecha de Ellos pensaron un montón, pudieron adquirir otros conocimientos que por ahí que nosotras no tenemos. Y nosotras mismas adquirimos otros conocimientos y nos ayudaron ellas. ¿Les gustó lo que vimos hoy en el, con los juegos? Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí el gatito negro, el personaje Soy Yo soy Martina y quería preguntar si podía ayudar un poco en el juego. Sí. Ah, Necesitamos un montón de trabajo de ustedes. Un claro. montón. Un montón de cosas. El rol de los chicos fue el principal. Porque ellos tuvieron que vivenciar, empezar a vivenciar todo el recorrido y lo que iban a después a producir como un recorrido del jardín. ¿Vieron que ustedes están creando el videojuego del jardín? Sí. ¿No? Bueno. A los personajes. Y van a un día vino el programador eh, y les mostró cómo él hacía para programar y estaban entusiasmadísimos. Y entonces tuvimos que hacer un punteo de las cosas importantes que son para ellos acá en el jardín y que pueden servir para hacer los desafíos. Y entonces, por ejemplo, ellos eligieron los vasos que usan siempre para desayunar o para merendar. Eh, y entonces uno de, de los desafíos es encontrar tanta cantidad de vasos eh, de Zoraida, que es la que nos deja los vasos, y que es tan significativa para ellos, que sabe que nos hacen la leche y todo. Hicieron entre todo, entre las salas de la mañana y de la tarde, los objetos. Como que se fue organizando la tarea, ¿no? Como que teníamos días que había que grabar todo lo que era, los audios. Otro día todo lo que era las salas, filmar, eh, sacar fotos, fotos a 360. Sí. Otro día había que hacer los avatars. Pudimos acercar un poquito más a la cultura digital, ¿no? Y a su vez acercar a los nenes a esta cultura digital. Que si bien los nenes ya incorporan en sus casas celulares, computadoras y todo, pero esto lo llevó a otro plano, ¿no? Y aparte esto de documentar paso por paso a mí o a nosotras eh, me llevó a repensar también la tarea. Y este proyecto ni me lo imaginaba directamente, <ríe> de que se podía llegar a hacer. Hoy llegó el gran día, se hizo realidad todo el trabajo que vienen haciendo los alumnos eh, con los pilares que tenemos aquí. En este juego vas a recorrer nuestro jardín. Completar el desafío de cada sala. Para descubrir la palabra secreta. Elegir tu personaje. Usa la flechita para moverlo. ¡Buenas buenas eh, Los niños pueden entrar, elegir sus, sus avatares, o sea, son dibujos que ellos eh, armaron. Y a partir de ese dibujo recorrer cada espacio del jardín. Entrando a las salas... Y en la sala se van a encontrar con algunos desafíos. Hola, soy la seño Paula y estoy con la seño Valeria. Ya empieza la clase de música. Necesitamos, por favor, que traigas los instrumentos y encuentres a los profes Dante y Lucas. Cuando una vez que ellos completen los desafíos, se le va a dar como premio una letra. Y a partir de las letras que van juntando, se va a ir formando una palabra clave, que sería aquí.